Bienvenidos a nuestro segundo directo, hoy hablaremos de la Onda CL500, experiencia vivida el pasado fin de semana en Sevilla. Me acompaña Ondrej Vimetálic, prefiero que él se presente y lo pronuncie mejor que yo, porque mi checo no es muy bueno. Eh, bueno, hola a todos, eh, se pronuncia Ondrej Vimetálic. Aquí uso André o Andreas, da igual. Para quienes no te conozcan, bueno, en el sector de la motocicleta, en el entorno de Honda, sí te conocemos muy bien. ¿Quién es André? Pues un checo en Canarias que yo vine aquí a montar mi sueño, un negocio de, de motos de alquiler y tours. Y de, bueno, en agosto sería siete años ya. sí entonces Me consta y debo de decir que un chico en Canarias, yo diría un canario chico, porque eres casi más Canaria. canario, te sientes identificado, ya con tatuajes tatuaje incluso, de... más que <risas> muchísimos de nosotros, y que se conoce muchos rincones de las Islas Canarias mejor que nosotros. Es, es curioso, ¿eh? Que como siempre, las personas de fuera eh, tienen mucho más interés a, al territorio local que aquí. Entonces sí conozco bastante de las islas y en Gran Canaria casi casi todo. Pero bueno, es un, un paraíso para motos, ¿no? Bueno, Dondi, gracias por esa introducción. Nada, el fin de semana nos fuimos a Sevilla. Compañeros creen que estuvimos de Semana Santa y de fiesta, pero nos fuimos a, a, trabajar. a trabajar, a montar en moto, disfrutar de, de las carreteras de Andalucía, ¿no? Claro. La verdad es que la organización de ese es, uh, press launch o press test uh, en nivel de Honda es, es top, porque... Eh, se portan muy bien, el sitio estaba súper chulo y toda, toda, toda organización súper fluida. Entonces, sí. eh, vamos a ver si podemos una foto de, del evento, la, de un poco de cómo, era, cómo fue el, el test, ¿no? Comentaba... Y también es un. Siempre que es, que es una moto nueva, de, o sea, tiene motor de, de la Famiola 500, pero es una moto totalmente nueva y esto es curioso verlo como, como los primeros, ¿no? Porque eh, ya no sé, tú, tú lo probaste una vez, pero para mí esto era, la moto vi en Eicma, en Milán, pero es diferente de tener una moto así todo el día, también con las carreteras que están en Andalucía, eso es, es eh, con tiempo, está súper calor y súper guay, y creo que es una experiencia súper interesante en nivel profesional, pero también en nivel de estar ...con las personas de, de la fábrica, ¿no? Que, sí, que esto, sí, sí, para, para un poco aclarar el, el... ...o para quien no conozca en este tipo de, de pruebas o actividades... ...no solo se trata de ir a probar claro. una motocicleta o probar un producto... ...en este caso eh, pruebas, pero tenemos o tuvimos la fortuna... ...de trabajar o estar directamente, como bien comentabas... ...con el equipo de fábrica, el equipo de, de, de ingenieros, ¿no? Que, que desarrollaron esta, esta motocicleta. Luego hablaremos un poco más de la parte técnica, Honda CL500, para muchos eh, la asimilan o la vinculan a una Rebel un poco más grande o una 500 oh. más pequeña, mm. pero hay áreas nuevas que se trabajaron como es sonido, eh, la parte de estabilidad, diseño, eh, motor y esas personas o ese equipo responsable que son los que pondremos en la... En la bueno, pondremos algunas fotos de ellos ahora. Tuvimos la fortuna de estar ahí con ellos, conocerlos, conocer más a los japoneses, claro, cómo sí. funcionan, su mentalidad, su forma de trabajar. Ahí vemos algunos de ellos como cada vez que llegábamos del, del test o llegaba del té con su libreta, sus comentarios, sus su, notas sí. o sus observaciones, ¿no? Claro, el, eh, curioso para este, exactamente ese equipo de CL500 era que el equipo. Eh, super joven, ¿no? que yo tengo 34 y... Eh, de, de los 5 creo líder, que uno más, líder, más, sí. más, más... mayor que yo Soda-san <risa> 36 años, era el único líder eh, el único ingeniero con, con esa edad, casi todos pues estaban ahí entre 33 y algo, 30, ¿no? Y, muy jóvenes claro, y, y claro que... Eh, de, de principio tienes esta dificultad eh, Claro, ellos tampoco hablan tanto inglés, pero eh, me gusta que ellos se, super, se, se vinculan súper super bien con, con nosotros. Entonces, que alguien de fábrica te esté escuchando la, la, tu opinión o tu, tu, tu feedback, nota, tu nota, feedback sí. eh, es súper guay y, y también, eh, eh, por ejemplo, yo hablé mucho con el chico de, de sonido, ¿no? de escape. Y... Takahiro San, o Nakamura San, que es el mismo, bueno, tengo la chuleta adelante, es el, el líder del proyecto para. O sea, Fábrica tiene diferentes eh, en diferentes áreas, ¿no? En el tema de diseño, en este caso, es el Es un ingeniero mecánico, pero es el especialista en sonido y vibraciones que se emiten en el escape. ¿No? Claro. Que es la misma persona que fue líder del proyecto de la, de la Africa Twin también o de la de la Rebel 500, Rebel 1100, y lo que tú comentas. Ahí tenemos alguna alguna foto eh, que se ve eh, cuando tú llegas de la prueba, esa foto sí, sí, que sí, tenemos sí. por ahí, donde él está con su móvil tomando eh, las nota o traductando, pidiéndote te... el feedback o la opinión de lo que te parecía, claro. el sonido y las vibraciones del, del escape. Comentaba, no como dato curioso, que sí. para llegar a, a ese punto, a, a ese punto de que ahora tiene la moto, hicieron casi más de 100 pruebas dentro del escape diferente, que, que tiene este escape grande y tiene dos... Sí, eh, luego veremos un poquito más sí. la parte de... Pero de, de forma flipante que, que, sabes, que tienes... Son cosas que tú crees que, buah, que ponemos un escape y ya está, sí, pero sí. no, es un, una persona que lleva... ...años haciendo esas cosas de... Cuando cuando sí. nosotros jugamos a ingenieros, a quitar o el amigo, el conocido... ...o la persona que no tiene estos conocimientos, ¿no? Eh, quita esto, pones lo otro, modifica... como claro. has tirado a la basura horas y horas claro. y horas de desarrollo y diseño? Que ha sido así, o sea, ha llegado a... ...como producto final por algún sí. motivo, pero nosotros nos gusta jugar a... a... Claro, porque al final tienes, en, en caso de escape, tienes... El la Limitación de decibelos, tiene sonido para que eh, nos guste y también el, el power, el delivery de... de sí, de, la entrega de, de potencia, el, el comportamiento del, del, del motor. Y bueno, eso es un poco lo que fue la, la introducción. Estuvimos dos días, primer día de bienvenida, presentación, conocer la moto, eh, bueno, luego una cena donde compartíamos sí, claro. eh, la, la mesa, o sea, no solo de la parte guay. técnica, sino como en la cultura japonesa se preocupa un poco por conocerte, para ello es muy importante, te preguntan tu, conocer tu grupo sanguíneo, eh, uno piensa que es por si tienes un accidente y es que en función de tu grupo sanguíneo en la cultura japonesa, saben un poco tu carácter o tu personalidad y así poder entablar una conversación o saber cómo... Como, como iniciar, ¿no? Muy curioso, ¿verdad? Sí, sí, sí. la cena eh, me gustó mucho porque realmente hablamos de, él eh, me enseñó su casa, qué moto tiene, hablamos de este trabajo, el nivel es bastante personal y es igual que tenemos eso. Un trato es, muy, no muy, muy directo y como ellos se preocupan, incluso el compañero el líder del proyecto de la parte de diseño, el color amarillo, o el, que le llamaba poderosamente la, la atención, la bandera canaria porque tenía esos colores, ya él pensando que, digamos, que era un artista, en, como dibujaba a mano alzada cualquier cosa, ¿no? Pensando cómo en lanzar los colores con la moto, o sea, eh, súper, súper. Y bueno, no sé si me dejo algo atrás de lo que era la parte de fábrica o del, del staff, eso con el staff de, de fábrica, la dinámica, pues, no solo está... La gente directa del, del proyecto, está obviamente la oficina de Honda Motor Europa, a la cual pertenecemos también, ¿no? Mm. Y un equipo que se encarga de toda la parte de filmación, sí. fotos, vídeos y toda la, la dinámica de lo que es la, la, el test en carretera. Y, y bueno, eh, pasamos a hablar un poco de la, de la moto, de lo que es diseño, especificaciones o el concepto Scramble, no sé si... Si sí, para quienes no nos conozcan o saben lo que es la, el concepto Scramble, que viene del, del origen de lo que era eh, la moto, el, el Café Race. El Café Racer eh, es un concepto que pusieron eh, de moda o nace en, en, en Inglaterra. Después de las posguerras y demás, pues la, empezaron las primeras competiciones, las motos todas carenadas, pero la gente quería competir. No había dinero para preparar en la moto o competirla, eh, competir, perdón, y se hacían carreras entre lo que se llamaban café, entre café y café el que sí, llegaba sí, sí. más le más rápido de un lugar, a, de una café o cafetería, de un punto a otro, pues el que perdía pagaba pagaba los cafés, <risa> para que las motos fuesen más rápidas, como no había dinero eh, para desarrollar pues se le quitaba todo lo que era, los carenados, y quitarle todo a la moto para que quedara eh, desnuda de ahí nace el Café Reíse y luego evoluciona pues a otro tipo de carretera, carretera off-road o más mal, mal pista. pista, con una no tan bien asfaltada, y nace el concepto Scrambler, que es como el Café Racer, pero para motos más tipo, mm. tipo off. Eh, ¿Tienes experiencia Honda en Scrambler? Por supuesto que sí, ya hace muchos años, no época de, lo, de finales de los 60, principios de los 70, con, con la CL, la 72 Scrambler, así como, como otras como otras otras motos y bueno eh, la verdad es que es, de, de esas motos de, de este año son es súper chulas ¿eh? sí de eh. esa moto tenemos alguna alguna foto de la CL la, la pondremos la compartiremos de la de la de la CL ¿No? del concepto y, y lo que comentábamos pues Honda ha retomado, retoma mm. la sigla, retoma el concepto eh, CL, una moto que faltaba, digamos, en el portafolio de productos mm. de, de Honda. En la gama 500 teníamos, pues, lo que... Eh, 500X, Rebel y una moto que viene un poco a encajar, sí. a encajar ahí en la, en la mitad. Tú, como usuario, ¿qué opinas que de esta moto, de este modelo, de este segmento? Hombre, eh, la verdad es que eh, es una moto, por ejemplo en nuestra flota tenemos, eh, tenemos la F y la X y eso, y la Rebel pero la, la grande y, y yo creo que esta moto es una de eso, que sería súper universal porque yo eh, a veces tengo problemas, cuando tengo 196 en soy alto y a veces que no ¿sabes? la moto es incómoda y Ahí en las fotos que se ven, la veremos un poco que se más ¿Se ve aquí. que tu postura ver, en la moto es una postura central? que la moto es pequeña para mí, pero es super, eh, era súper cómoda. Que de, desde el principio, cuando salimos de hotel, me siento qué guay, ¿sabes? Que la posición es súper cómoda, hicimos como 200 kilómetros por ahí y, y guay. Eh, ni Ni dolor de rodilla o, o típico, ¿no? Que, que, como ¿eh? como chico alto y para mí la mejor eh, sorpresa es la suspensión que es suspensión básica que tiene solo detrás un, una precarga doble amortiguador ajustable en precarga con, mano, con mano. A mano sí que hay unas sí. fotos por ahí donde hablamos de eso porque sí. es super curioso que normalmente eh, tienes que tener eh, llaves para, llave para eso. pero porque esa moto se puede hacer con, con, con mano entonces, eh, suspensión básica, pero que, que filtra todos los baches de la no, carretera. y sí, todas las irregulares del terreno, tiene un largo recorrido adelante de... Con... Entonces, sería um, um, diseñada bastante suave, un soft, soft pero eh, nosotros tampoco fuimos lentos, Entonces, eh, en la parte donde vamos bastante rápido. No, no sentí nada raro que, sabes, como a veces se te mueve un montón detrás y tal, pero, pero muy bien. Sí, que... Si quieres, ponemos los vídeos y así. Y, y la, la parimos... en la pista, te filtra espectacular. Entonces, eh, quizás para mi peso, 96 kilos, eh, falta un poquito, puede ser. No se puede cambiar, eh, no, no se puede ajustar nada, pues hay que cambiar aceite o, o, o jugar un poquito así, pero que el 95%. Uh, o sea, usarios no, no, no lo van a necesitar. Entonces, creo que es una moto súper importante, como para usuarios que, como yo que ya llevamos tiempo en las motos y, y, y podemos llevar esta, o alguien que está empezando, eh, A2, para chicas que está empezando con las motos, que la sí, pura sí, asiento... el concepto es una moto orientada a un nuevo público, a un nuevo tipo de, de público que se quiere iniciar. Podríamos hacer una introducción o un resumen de, si nos quisiéramos poner nombre y apellido a la moto, no sé si coincidimos. Yo le pongo Ajá. fácil, sencilla, eh, moto de carácter o personalizable, porque el concepto sí, sí, sí, es que sí, se ahí. pueda personalizar vale, como tonos. quiera. Y una moto con un motor eh, pensada, eh, robusta y fiable, por mantenimiento sí. de ese tipo de motores, eh, ah, muy sí. sencillo. No sé si coincide con esos adjetivos o eh, eh, fácil, fácil llevarla handling sí divertida también divertida ¿sabes? divertida y la potencia suficiente para para y también qué precio tiene eh, creo que se sabe que es buena. yo creo que es muy buena compra ¿eh? porque es algo nuevo, el mo pero lleva, el motor ya lleva tiempo en mercado que no, no, sí, no sufra nada el, de... el motor es un motor que ya está evolucionado, como bien dices, en otros modelos, como la Rebel 500. Decir que el motor, la base, el ADN es el mismo, pero hay una serie de cambios claro. adaptados, como es el intake, la toma de, de la aire, aire del filtro de aire, la gestión... De la unidad de control del motor, lo que es el setup o el mapping de, mm. de lo que conocemos coloquialmente como la, la centralita, eh, hay un cambio en la relación en cuanto a los piñones. El spot de sí, eh, Catalina, sí. sí, para tener diferentes sí, aceleraciones. Sí, se, se nota la segunda y tercera, se nota no, no mucho, pero se nota empuje un poquito más que la 500X o, o la F. Y entonces, te... y la, las vibraciones, creo que hasta 130. O 120, super, sabes que no... Después, si llevas un poquito más, ya se nota que vibraba un poquito, pero... Que, sí, es un motor, el motor 500 suele ser un motor muy bajo de, de, de vibraciones normalmente y esto lo han trabajado, perdón. Ah, entonces, de hecho, que había, ves... había un ingeniero de vibraciones y claro. de... También de me, me preguntó también y tal. Y curioso, un dato curioso, que la moto no lleva el, el revoluciones no Efectivamente, y, en, su, y, en su display, su pantalla... Sí, el display es básico, pero tampoco hace falta tener algo algo más. Eh, pero eh, le pregunté, ¿no? Que porque me, mi interés era si es algo que... Eh, low cost. Bueno, low cost o algo eh, a propósito, ¿no? Y la respuesta era que efectivamente eh, Honda como fábrica no quiere que las que la personas se fijan a, a la re revolución porque esa moto tiene... Que está es un, para es mil... un motor para trabajar en un rango de revoluciones tan bajo, que lo que el fabricante quiere es que la moto la lleve con tu oído, con tus sensaciones, claro. más que llevar, si tienes un, velo un cuenta revoluciones, al final vas a estar sí, siempre con sí. el motor, eh, estirándolo, ah, eso, llevándolo eso, eso. más, y no, no es lo ideal, porque no vas a sacarle el rendimiento, ni vas a, el uso y el disfrute de, de Entonces, esa... Eh, esa. Y... Me gusta esa filosofía, que, es moto... que eso lo descubriste gracias a tener al ingeniero y claro. a la gente de fábrica directamente. Creo porque... que era alm almorzando y preguntando entre ellos y, y, y, y es súper guay. Que... Sí, porque el concepto, lo que podemos pensar es, tiene un display LCD eh, invertido, la moto, que, que espartano o que sencillo puede parecer, pero tiene su motivo. Todo en la moto o todo en la ingeniería tiene un motivo y un, y un mm. porqué, ¿no? Mm. Entonces... Es interesante ¿Y el sonido también creo que es un hay una mejora contra la ¿sabes? Con, con ese motor la F o la X y no no un gran sabe tampoco, tampoco quiero que la gente se cree que es algo ¿sabes? un grande cambio cambio grande pero eh, me gusta sí ¿sabes? el sonido cambia también es una moto de uso tanto ciudad eh, carretera ah. fuera de carretera cada vez lo hablábamos, la, las emisiones son más exigentes, ya no solo en las emisiones las normativas, en emisiones de, de gases de escape, sino también es importantísimo la normativa con el tema de los decibelios. Eh, sí, 95. sí, Y buscar un equilibrio entre performance o desarrollo de la moto, potencia, cumplir con las emisiones y un sonido que nos agrade y que nos guste, es muy difícil. Que ejemplo, lo que comentaba, llegar a, a ser más de 100 cámaras o chamber no por sí, dentro sí. diferente para dar con el con el, el, el adecuado vemos ahí en las imágenes no tanto en ciudad como sí. como te vimos en, en la parte de roa una moto con abs no lleva control de tracción eh, qué nos puedes decir del del abs bueno eso también era normal normalmente eh, a veces bueno de, de, desconectable puede... para roa pero detrás, de eh, de sí. delantero nunca, creo, ¿no? Sí, por sí, seguridad. Sí. Sí. Sí. Y en este caso, esta moto no, no lo tiene. Y, ¿Y lo necesita? No hace no falta. Entonces, no es tan intrusivo que, ¿sabes? que el, el freno detrás, eh, mejor que te ayuda sí. para antes que y sí. el freno también. Sí, lo que, se ha, lo que ha hecho Honda es buscar o el ajuste, dale. Eh, una BS que te permite en tierra algo de derrapar o de que la moto pueda traccionar un poco, que es necesario en conducción off-road sin llegar a, a ser tan intrusivo como, como decías. Mm. Por lo tanto, en este tipo de motocicleta o en esta motocicleta, obviamos el que tengamos un botón o la opción de desconectar mm. eh, una BS porque no es necesario... Llevando un uso fuera pista normal. Tú en la prueba en el vídeo llegaste a alcanzar velocidades cada sí, de los 100 sí, sí, km/h sí. en pista, que ya es suficiente como no para. Sabes, 100 con esa moto en la pista y, y, y bien. Que creo que eso va a ser un punto bastante fuerte para sí. que, que tienes una moto que puedes ir a, aquí en Canarias, incluso. ¿sabes? era una playa y llegar donde quiera con esa moto. 100, 100 como comentabas, ¿no? velocidad, o sea, una pista para una persona de talla, envergadura como la, como la tuya y no echaste de menos, no. corrígeme, ¿no? el tema de un control de tracción. ABS, comentaba, no, a veces, hace, mucho, hace a mucho, como comentabas, las suspensiones hacia su trabajo. A veces es mucho más fácil porque arrancas y, bueno, sabes que tú puedes, no se falta cambiar modo, de desconectar, porque después te caes, hay que hacerlo de nuevo y este punto de, de espartano o de, de, sí, de sim simplicidad, simplicidad eh, es un punto es una ventaja que en mi opinión yo creo que eh, también podemos comentar ese, el, porque lo hablamos bastante durante este fin de semana el, los colores que a veces ah. porque de, de principio me gusta la azul hay, cuatro, hay, cuatro, colores, hay cuatro colores azul naranja Verde y un, un gris, ne un, una negra, ¿no? una, una negra, negra, gris. Hay bastante Entonces es curioso que este, a ti no te gustaba esta, pero después, de, durante el día, se, un, eh. Sí, cuando comentaba, <risas> lo comentaba con mis compañeros la primera vez que fuimos a Leyma. Eh, yo decía, la azul no me gusta. Eh, llegamos a la presentación, vimos la azul eh, en un entorno con un. Eh, en el salón de donde nos la presentaron con las luces ¿no? pero la ves en el amanecer por la mañana sí, siete sí. y algo, ocho de la mañana y cuando le da la luz directamente a esos colores es totalmente diferente no la, sí. la, yo la... creo que porque la, uh, verde y uh, gris negro son mates o sí y la sí, los otros no son sí. no son mates el fin también es tener unos colores que te ayudan a dar un carácter para personalizar diferente a, porque el objetivo de este tipo de motos Scramble es que sean motos personalizables y que cada cliente la pueda hacer a su gusto, dado que también hay una serie de paquetes de, de diferentes accesorios. y Sí, es un nivel de accesorio es bastante avanzado porque aquí se puede ver la, las imágenes aquí, que la moto lleva este faro. Este, sí, la concavidad, este los paramanos, guardabarro alto. Y Esa 6. era la configuración Rari, que lleva también estribera o pisantes tipo sin la, sin la goma, más, más confortable, más, ancha, más claro. ancha. sí Luego hay otra configuración para viaje o travel, con una alforja eh, nylon en la parte trasera izquierda, otra con un cargador o eh, toma de, de 12 voltios para un cargador. Eh, puños calefactables, hay diferentes configuraciones mm. de, de pack o puedes pedir los accesorios de sí. forma individualmente. La bolsa, la, la, bolsa lateral, la bolsita lateral, que Correcto. no se ve ahí en las mejores, por Un, una moto de prototipo que estaba ahí, eh, ah, que tiene, también se puede poner babú, sí que no. Entonces, mmm, bastante completo ¿eh? y creo que. Eh, suficiente para este viajito de fin de semana o entre a la isla, tú... me imagino, sí, ya, ya tengo ganas de tener la flota y, y, y irme a, a la Gomera, sabes que un par de cositas van dentro de la mochila, o... no sé, gomera, creo que... Fuerteventura, Fuerte, Fuerteventura, claro, entonces seguro, yo creo que seguro sería un éxito para la marca y, y, y se vende bastante, porque sí. una moto con un motor inter, eh, interesante a dos precio está bueno, puedes tener varios mantenimiento, mantenimiento sencillo bajo claro. consumo de la moto nada, 3 no. con algo, 3 con siete depósito de 12 litros, una autonomía aproximadamente de unos 300 kilómetros mm -hmm. creo que daba o sea, con un rango Es la moto para iniciarse, aquello eh, que le gusta un poco de carácter no rebelde, pero un poco independiente, con un estilo y para ahí ciudad, mercado. Para ciudad. Sí, también. También. Igual. Sí. Eh, ¿Qué más podemos destacar o comentar de, de la prueba, André? No sé si, bueno, lo hemos visto ahí en, lo, en los vídeos, se te ve también. De la tecnología, la... tiene, como lo no tiene África, el, el, en caso de freno de emergencia. Nada de emergencia, sí, el es de esto. Sí. Eh, Tiene llave. De, de, Contacto y bloqueo de, de, de dirección. Tiene llave de, de parte izquierda, como Sí. River. sí. Y en la, bueno, esto también me, me, me lo comentó alguien en, en, en Instagram. ¿Por qué va separado? No, no, no, que curioso, como que no está normalmente, normalmente sí. lo tienes ahí. Pero no, yo creo que para, para nuestra flota es una moto súper interesante y. y te digo, yo tengo, bueno, yo tengo ya ganas de repetir a hacer un viaje aquí en Canarias, con, porque es, es divertido. Tienes que esperar antes primero a nuestro lanzamiento, que será, <risas> será próximamente aquí en, en las formas de, de Gran Canaria. Realmente son presentaciones, eventos que hacemos para la prensa, pero si hay alguien que está muy, muy interesado, eh, pues que nos escriba, nos escriba a nuestras redes sociales y por supuesto también le haremos llegar la, la, la invitación. ¿Ya tenemos precios aquí? ¿Eh? Sí, tenemos precios: 6.995 euros. Luego los paquetes de accesorios van van independientes. ¿Y tienen paquetes de mantenimiento hoy? Sí, la opción de contratarlas también, como lo incluimos con los paquetes de, de mantenimiento: 1, 2, tres. Sí. Porque tú, tú pagas una vez o lo tienes en, en financiación. Y, sí, y, sí, lo incluye: puede incluir los accesorios, puede incluir. Eh, el mantenimiento eh, estamos actualizando también y renovando nuestra nuestra store, nuestra página de donde podrás adquirir los accesorios. También, eh, o, o, ah, otro otro dato curioso, 7 kilos menos que la 506 sí. y se nota. Sí. Y también eh, freno, que no no comentamos nada porque es un monodisco un monodisco, pero. Uf. Es que frenaba muy bien, ¿eh? Sí, nos centramos de... en, en hablar en la DS, no hablamos del, del monodisco ni los datos técnicos, tampoco el, el, el objetivo. O sea, el disco delantero es un monodisco, como comentábamos, de 310 milímetros, ¿no? Eh, flotante, yo creo que hace su función. Eh, íbamos por carretera sinuosa, en alguna sí, que sí, otra sí, vez, sí. la velocidad. ¿No? <risa> y el freno se comportaba bien, nunca... Para sí. la velocidad y para lo que es la moto, cumple con su trabajo perfectamente. Muy buen equilibrio también. Que... Sí. Uh, Neumático trasero 150, uh. delantero un 110, con, con llanta 19, y 17 trasera. Con neumáticos eh, mixtos, ¿no? Entonces, uh, que, bueno, la, la moto me gustó mucho. ¿eh? Creo que te, lo, te lo digo de nuevo, pero seguro que se va a pedir mucho. Sí, sí. Creo que te gustó, te gustó te gustó bastante, ¿no? Sí, sí. Bueno, estábamos hablando de los accesorios, ¿no? Que hay diferentes diferentes packs para un poco hacer la carta o al gusto de cada persona. Y, bueno, no sé si nos dejamos algo más de la parte técnica o de lo que quieres comentar de lo que fue tu si Sí, bueno, de escape, que tiene tres capas de... Porque realmente es persona que se sienta detrás. Ah, bueno, toca, en la foto o en el vídeo no sé Toca si directo ver. escape, pero tiene tres capas. El escape trasero en la parte. Y no, tiene nada, no, sí, no se calienta nada. Sí, en la parte donde cuando vemos una foto de la moto de, de lado, eh, bueno, ahí en la parte baja de la pantalla donde se ve una moto a la, a la izquierda y otra a la. A la derecha, la naranja y la verde, se ve el, el escape que queda casi a la altura del, mm. del asiento trasero, pero lo que tú comentas, hay una chapa eh, metálica y la primera reacción, lo primero que comentamos fue sí. vamos a tocarlo porque la persona seguro se abraza o se chicharra pero no, lleva varios separadores, varios aislantes y en todo momento tocas y no, no se calienta el escape. ¿Se calienta por sol? Sí. Que más que escape. Exacto, sí. <risa> sí, sí, detalle. Detalle curioso, ¿no? Y, y prueba una vez más de lo que es marca de la, de la casa, ¿no? Del desarrollo, uh -huh. la ingeniería, del de, de trabajo que hacen nuestros ingenieros en, en, en fábrica y lo que comentábamos, la importancia de, de respetar esas horas y horas y horas de, de diseño que sí, al final... un detalle tan chicos de que tú crees que fue normal, no? Pero es que, o el porqué no por es, que... esa chapa que tú comentas tiene cinco agujeros y no tiene tres, como lo comentábamos. Mm porque tiene que hacer un, una, un trabajo eh, bueno un trabajo de, de refrigeración y de, no, de, de de darle flujo al, al, al aire. No sé si me dejo algo más de la prueba, del evento en sí, algo que quieras comentar, que, um, del viaje. El viaje, no, creo que todo, todo es perfecto. La verdad es que nosotros eh, fuimos como los últimos, el, el grupo de últimos, y sí, con un no... poco comentar para nuestra audiencia, ¿no? Eh, Compartíamos con periodistas de eh, otros países, sí, de Polonia, en este caso de Europa. Po Polonia, eh, Noruega, eh, Benelux, eh, Holanda, ¿no? eh, los chicos de Grecia también. Sí. Y creo que está todo súper relajado, guay, un ambiente guay, profesional, que es mucho curro, porque digamos desde la mañana... Que hace, bueno, hace frío, ¿eh? No noso... hace frío. <risa> Nosotros <risa> las chaquetas de. Con Como el... buenos canarios, yo... se Sevilla <risa> nada, hace calor y solo una chaqueta y no, nada debajo y pasamos frío, ¿no? Por la mañana hace bastante frío. Pero sí, sí. Después, después durante el día con calor. <risa> sí, durante el día con calor. Y bueno, por la noche también un poco toco. Toco. Toco. Toco frío. Eh, pues bueno, creo que la moto en sí, no sé, yo.. Quisiera cerrar. Nos... Por, uh, por ejemplo, puede ser curioso para la uh, gente, disponibilidad, ¿desde cuándo? Ya precios, desde, uh, dijimos, ¿no? Sí. Comentamos y... precios en 1995, disponibilidad. Y como si, si alguien está interesado, ¿cómo puede hacer una reserva Por supuesto. Las, en cualquier concesionario, en nuestra red de concesionarios Onda Canaria, a nivel insular en, en toda la isla o nos pueden escribir bien a nuestros correos que están en nuestra página web, las al cliente o en las redes sociales también nos puede contactar. La lanzaremos próximamente en una semana, la presentaremos aquí, eh, como dije antes, en Canarias a lo que es prensa y, y desde ese día que se lanza, se presente, eh, pues estará disponible en nuestro en nuestros concesionarios, tanto para comprarla, verla, probarla. ¿Desde cuándo es? ¿Eh? ¿Próxima semana? No, próxima semana, después de Semana Santa, estamos terminando de, de cerrar el, el evento. Ah, muy bien, cine, muy el, bien. El, así el, <risa> <risa> sí, sí, pero llegará, llegará muy, muy, muy pronto durante... Entonces, uh, si alguien está interesado ya tiene que hacer una, una pre-reserva, como, sí. como nosotros. <risa> sí, sí, hacer pre-reserva. Y bueno, eso en sí lo que fue la, la prueba del, del TED de, de Sevilla de la moto en sí, de la CL500, eh, para finalizar, comentar eh, lo que fue, ¿viste MotoGP? Sí, sí, sí. Vimos algo mientras íbamos a la cena, la ¿Ah, sí? las <risa> la Series del, del sábado. Eh, tengo que decir que no, no soy muy friki de MotoGP, pero tengo Dazen y estoy siguiendo las carreras y tal, y... A mí me siempre gusta cuando se cambian los pilotos, ¿no? Que no siempre gana uno. Sí, Entonces... este nuevo, entiendo que te gusta porque este nuevo formato que ha hecho Dorna, al final MotoGP, quieras o no, la ausencia de Valentino Ross y el tiempo que estuvimos sin, Valentino, sin Mar que eh, y esto ha hecho que, que pierda aud audiencia. Eh, en Argentina, como dato curioso, casi un 50% de la... De la audiencia se sigue perdiendo en, en MotoGP, tampoco estaban más marques y había varios pilotos que no, que no estaban. Y esto es lo que ha hecho, eh, lo que está haciendo que, que Dorna, que el, el organizador, quien tiene los derechos, quiera, quiera no, se está reinventando para un poco. Eh, algo más atractivo, ¿no? Como la Fórmula 1, al final todo es cíclico y bueno, mm. o renovar y, y morir. Entonces, el sábado teníamos la la sprint serie el Está circuito sí, Argentina, tema de Río Hondo, y efectivamente, como dice, mola porque son pocas vueltas. Una carrera al sprint, como su nombre indica, y bajo condiciones de mojado, donde Alex Marque ya salía en, lo, en los previos, ¿no? Y en las cuales veíamos ahí a darlo porque todo. Yo creo que en sprints eh, el, el, el, la diferencia entre tener un equipo. Uh, so, de fábrica uh, like, so, no un sé, equipo satélite de... y un equipo sí. oficial, sin duda este nuevo formato da oportunidad lo que dice, a que cualquier se está demostrando que cualquier piloto de la parrilla pues, puede. puede, hablábamos la semana pasada de que en, el, en la carrera de Portugal yeah. en los test de Portugal como todos los equipos de fábrica estuvieron días antes probando, todo el mundo llegaba con la tarea hecha, conocían Muchísimo circuito, todo muy desarrollado, mucho test, mucha información y que en Argentina sería totalmente diferente. Y así fue. Entraron, habían ausencias importantes, Enea Bastianini, Man Marquez, por supuesto, eh, eh, rings eh, Mir, perdón, Mir tampoco. Eh, entonces eh, entran en juego otros, otros actores y si a eso le sumábamos eh, las condiciones de lluvia y lo que comentaba <risa> vale. antes, que me reitero, de a pocas vueltas, lo que hizo fue que la carrera fuese un sprint, pero vamos, eh, súper interesante, donde nadie se deja nada y eso es vale. prácticamente casi que un, un tú-a-tú, ¿no? un, un toma y daca en la, lo que es la categoría reina en, en MotoGP. Sin embargo, en, en Moto3 y en Moto2 esto no pasa, ya que esta modalidad no, no está no, no es igual. Y luego pasamos a la carrera de, de, del, del domingo, mm. una carrera, como digo, bajo lluvia, súper interesante, Alex Marque salía de la de la pole, eh, carrerón de Marco Besegui que viene del equipo no, no oficial, de la, claro. de las ondas no, de las ondas, perdón, de las Ducatis no no roja, tres Ducatis en el, en el podio no oficiales, ¿no? La del, la del Moni VR 46 de Valentino Rossi, la moto del Pramac. De, del, con Johan Sarko, que hizo un carrerón mm. espectacular en las últimas vueltas. Mm. que wow, sí, sí. ¿Eh? Increíble wow. el, el, el juego, el eh, Sarco. Es Sí, sí, sí. Pero la pregunta es: ¿qué pasa con el equipo de Honda? <risa> ¿Qué pasa con Honda? Bueno, pues hay mucha polémica con, con Honda. Como bien todos sabemos, le, después de la caída de, de Mark en Portimao, se decidió no, no salir para recuperar y recuperar esa lesión que. Que tiene, eh, Mir también sufrió caída y por recomendación médica tampoco salió, por lo tanto, cero o fiasco para el equipo Resol Honda. Eh, pero bueno, eh, Rings estuvo probando chasis eh, el viernes. Uh, Rings lleva un chasis, Mir lleva otro chasis, Mark lleva otro chasis, diferentes configuraciones. ¿Qué pasa con Honda, Pues lo que ya se ha hablado, tú lo has vivido, lo viviste este fin de semana con los japoneses, cada vez que comentábamos algo era como que, oh, oh" y tomar nota, y eso hace que el proceso en fábrica de cambiar un chasis hace, en la cultura japonesa y en, un, en el mayor fabricante del mundo y con un departamento de competición tan grande como es HRC, los cambios no sean así, ya. tan rápido. Este tipo de formato, este tipo de, carre, de carrera, ahora lo que hace es que los cambios tengan que ser así, y Honda, con, uh, Honda perdón, Ducati, con 8 Ducatis en la, mm, que en la parrilla, emociones. tiene más información, al final es un poco como más y más de eh, como comentaba antes, en, en, en Honda tienes tres chasis diferentes, eh, te queda sin, sin MIR, te queda sin MARC, ya no tienes datos de ese, de ese circuito, en condiciones de mojado, que hubiese sido ideal para tener un test, porque los test de Sepan eh, se hicieron con poca lluvia y entonces al final los demás van cogiendo eh, mayor información y nada, ¿Y filosofía, hoy? cultura japonesa, como ha pasado en la Fórmula 1, estoy seguro que Honda llegará, <risa> llegará y va a llegar. Bueno, a ver, ya, a ver, ahora no. pregunta importante, si llegará con Mark el próximo año. ¿no? <risa> Aunque... Bueno, se ha visto el documental de, de Mal, como él dice en su serie, esto es para ganar, él está haciendo todo para ganar. La pregunta es, ¿qué habrá sentido mal viendo a su hermano con una Ducati, peleada por el podio, está ahí en, el, en la pomada, está ahí en el, en el Mundial, y bueno, Onda llegará. Ya hay comentarios por ahí, que no sé si son verdad o mentira, yo no me los creo, donde decían que el próximo año más sería KTM y Pedro Acosta eh, eh, un cambio. Pero bueno... Eh, Habrá que verlo a final de año, el campeonato es muy largo, tiene muchísimas carreras y nada, yo no comentaría mucho más de la carrera, que primero, Sarko segundo, como comentábamos, eh, Morbidelli también, Carrerón, eh, Alex márquez eh, Fabio Cuartararo, después del toque de Nakagami con, mm. con su onda, que se vio relegado a las últimas plazas, también recuperando y bueno, me quedo con, con la... con el papel de Alex Márquez, de, de Besecki y bueno, la el renacimiento como el ABFI de Franco de Franco Morbidelli ¿no? que llevaba un par de, de carreras y bueno, el año pasado casi que brilló por su por su ausencia. Esto. Bueno, y por supuesto también eh, Augusto Fernández, que estuvo ahí eh, con la GAGA dando, dando caña. Eh, nada, Campeonato súper abierto, súper interesante. Creo que pasa? no. todavía nos queda lo que nos queda. Por delante no, no está definido, como comentábamos antes, ¿no? Nuevos actores. ¿El en... próximo sería... Jerez? No, no, no. Eh, bueno, USA. Bueno. Sí. Pero Jerez también. Sí. ¿Tu circuito favorito? Berno. Berno. República Chica, pero ya no está. Eh, creo que Jerez, por ambiente. te gusta el, el ambiente. Eh, porque ahí en el sur de España... Eso se vive mucho, ¿sabes? Que no es solo pasión. una pasión. 100%. Pues nada, finalizamos por el día de hoy este directo. Agradecerles a los que estuvieron ahí, a los nuevos eh, seguidores. Invitarles a que sigan uniéndose. Seguiremos cada día eh, intentando mejorar. Si hay algún fallo, pues pedir disculpas en cuanto al sonido o a... Intentamos hacerlo lo mejor lo posible, tomamos no, no, no, no. nota como los japoneses y esto es, bueno, parte de nuestro IMAT. ¿eh? A lo mejor tenemos que esperar 100 programas con... ¿Sí? <risa> para mejorarlo y nada, bueno, esa es la, la idea. Y bueno, toda crítica constructiva será bien, bien, bien recibida y nada, sin más, que se que sale una buena tarde. Y bueno, eh, Nos vemos en la te invitamos también a, a seguir compartiendo con nosotros, bien en pruebas, eventos bueno, o cuando gracias, quieras compartir eh, aquí con nosotros con también. Gusto. Placer. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima Nos vemos, chao